Nos hemos convocado hoy aquí porque queríamos darle formalidad a la convocatoria que ayer hicimos a toda la militancia de Algeciras, Jerez de la Frontera, Córdoba y Jaén, para convocar las asambleas municipales que renueven la composición de los órganos municipales en esos cuatro municipios. Son cuatro municipios importantes de Andalucía, cuatro municipios con un número de habitantes, una realidad socioeconómica y una presencia de la organización muy importante, y que no tenían secretaria general, que por razones diversas habían abandonado las responsabilidades que tenían los compañeros y compañeras que estaban al frente cuando fueron elegidos hace ahora ya dos años y medio estos órganos, y que en ese compromiso de vertebrar y fortalecer la organización, eh, Pedíamos que era necesario convocarla y poner en marcha los procesos que permitieran renovar los órganos de dirección política en esos municipios. Una situación que no ha impedido que se venga trabajando con normalidad en esos cuatro municipios, puesto que la realidad de participación y de presencia de la organización en los círculos y en, en esos territorios es una constante desde de, que se quedaron constituidos, pero que en esta… En este momento de fortalecimiento y de creación de la estructura de participación a nivel provincial, entendíamos necesario completar el mapa organizativo en estos cuatro municipios porque, además, eh, los compañeros y compañeras que están en estos territorios eh, eh, percibían la necesidad de, de tener una, eh, un órgano completo y conformado en torno a, a, a la militancia y capaz de proyectar de manera... Eh, orgánica, la dirección política de Podemos en esos municipios.